Hola, ¿qué tal, queridos amigos? Un cordial saludo. Feliz jueves para todos. Qué alegría que iniciemos nuestra jornada en la presencia de Dios. Vamos a darle gracias a nuestro Señor este nuevo día que Dios nos regala, que pone en nuestras manos. Cada uno en un momentico de silencio, piense en toda, todas aquellas bendiciones que ha recibido de parte de Dios y juntos demos gracias. Digamos gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Desde el Evangelio de San Lucas, hoy, 9, 7 al 9. En aquel tiempo el virrey Herodes se enteró de lo que pasaba y no sabía a qué atenerse porque unos decían que Juan había resucitado, otros que había aparecido Elías y otros que había vuelto a la vida, uno de los antiguos profetas. Herodes decía, a Juan lo mandé decapitar yo. ¿Quién es este de quien oigo semejantes cosas? Y tenía ganas de ver a Jesús. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bueno, mis queridos hermanos, corto el texto, son dos versículos nomás, pero con una inquietud profunda, la figura, la presencia de Jesús genera inquietud. Preguntas, ¿quién es este? Y comienzan a hacerse, en, eh, aparecer teorías. Uno de los grandes profetas, ¿no? ¿Qué pasó? ¿Juan se murió? ¿Quién es este? ¿Quién es este? ¿Quién es este de que oigo decir tales cosas? ¿Quién es este que anda diciendo que hace tales cosas? ¿Quién es este que predica? El Señor genera esa inquietud en el corazón de los hombres. Ojalá esa inquietud nos es mueva a buscarlo. A veces, queridos hermanos, en esa búsqueda vamos donde no es. Busquemos donde es. Vayamos donde Jesús. Vamos a la palabra, a la Eucaristía, a los sacramentos. Vamos al pobre, al necesitado, al hermano que está a nuestro lado, al prójimo. ¿Quién es este de que oigo decir tales cosas? Busquemos hoy a Jesús. También antes de concluir la reflexión de hoy, quiero invitarlos para que vayamos al libro del Coelet, que es el libro del que se toma la primera lectura durante estos días, con ese mensaje lindo de invitación también a ser sencillos, a vivir el momento en la presencia de Dios. Dios los bendiga, los guarde y los proteja. Feliz jueves para todos.